En Barcelona hemos aprobado un código eh, ético de conducta para los cargos electos y los altos directivos, que aquí también el proceso de negociación con los otros partidos fue bastante eh, fue bastante complicado. ¿no? Se ha puesto en marcha también la oficina de transparencia y buenas, y buenas prácticas eh, y la bustia ética, sobre todo pensando en usar tecnología que fuera segura para aquellos que alertan de la corrupción.